Título de la pantalla, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum. Título de la pantalla lee, La naturaleza en el diseño, grana cochinilla, Virginia San Fratello. Virginia San Fratello, mujer blanca de mediana edad con el pelo rojo y anteojos, se sienta en su estudio y mira la cámara. En la mesa frente a ella hay vasijas de cerámica impresas en 3D con texturas circulares en la superficie. Esta textura es escalonada y las asemeja a una piña. Algunas están hechas de porcelana blanca, otras son un negro reluciente y algunas de un marrón un poco anaranjado con puntitos brillantes. Mi name is Virginia Sanfortello. I'm a partner in the 3D printing Make Tank Emerging Objects and we printed several vessels for the exhibit using cochineal. Se muestra una vasija compuesta por dos partes impresa en 3D. La parte superior está hecha de resina rosada y tiene forma de cúpula con una boca estrecha. La superficie tiene un acabado satinado y parece una malla circular o células. La parte inferior está hecha de arcilla marrón anaranjada. A continuación se muestra otra vasija compuesta por dos partes impresa en 3D. La pieza superior tiene una textura circular en bucle. La parte inferior es de color rosa y tiene hojas labradas en relieve. Dos personas, Virginia Sanfratello y Ronald Rael, están paradas delante de su cabaña impresa en 3D en su patio trasero. La fachada está hecha de azulejos impresos en 3D y pequeñas vasijas que contienen plantas. At Emerging Objects, we developed different materials for 3D printing, and we historically have worked with geological materials like clay, cement, and agricultural materials such as sawdust and chardonnay and grape skins. Plano de un tallín de arcilla micacea impresa en 3D. Al igual que los recipientes anteriores, este tiene texturas en bucle escalonadas con una piña o un cono de pino. Se muestra una impresión en 3D hecha con acerrín. La superficie del objeto tiene una textura áspera y está cubierta por grandes agujeros oblongos y convexos. Imagen de un costado de la cabaña impresa en 3D antes mencionada se muestran en detalle de las macetas impresas para plantas. We try to bring materiality to the forefront of the design of our objects, and we want to tell a story about the provenance of that material, so where it comes from and how it gives an object, I think meaning for the 21st century. So we're bringing together very traditional materials, especially in the case of cochineal, materials that have been around for a very long time, but we're taking that to the other end of the technological spectrum by using it through the lens of 3D printing and additive manufacturing Se muestra el inyector de una impresora 3D mientras deposita capa por capa de la arcilla sobre una tabla de madera Cámara rápida del proceso La vasija de arcilla aumenta de tamaño Thinking about how to 3D print with cochineal was a completely new experiment and process for us Alguien saca insectos desecados de la cochinilla de un envase y los posee sobre la mesa. Los insectos son colocados en un mortero y molidos hasta convertirse en un polvo rojo oscuro. Este se vierte sobre la mesa para resaltar lo vibrante de su color rojo. We started by using the powdered cochineal so it had already been uh, the color had already been extracted from the insect and we first experimented by actually mixing it with a clay body and we put it in an air-dry clay body because we knew if we used a, a clay body that would be fired, of course, it would burn out. And we made some loopy vessels, kind of like the ones you see here with the cochineal and the air-dry clay, uh, which were, were interesting, but we had a hard time controlling the color of the cochineal. It always turned to a very, very, um, se muestra una vasija de arcilla impresa en 3D de un color rojo brillante con una textura en bucle irregular. Hay muchas salpicaduras rojas en la mesa alrededor de la vasija y pedazos de arcilla descartados. Una vasija de arcilla impresa en 3D de color gris rosaceo con una textura circular húmeda. Una mano con los dedos teñidos de rosa sostiene una taza impresa en 3D de color blanco y rosado. Esta está sin esmaltar y solo está coloreada en el relieve más salido de los bucles. Sobre una mesa pueden observarse tres tazas impresas en 3D de color rosa o magenta con texturas más exageradas y rebosantes. En experimentos subsecuentes, we 3D printed with nylon on top of a uh, micaceous clay. Bottom. Y lo hicimos porque el micaceous clay es otro material tradicional que viene de la misma región geológica que el insecto. Video de alguien que junta las dos partes del recipiente impreso en 3D. También experimentamos con poner the cochineal powder o extracto en un baño de resina. Usando un guante protector, una mano vierte resina transparente en un tanque de poca profundidad. La resina se vierte hasta una línea de demarcación en el tanque. And in the particular printer that we were using, um, you can use a clear resin or a white resin, and we were able to mix the, the cochineal extract with it in order to get varying degrees of pink to red. And this liquid vat of red resin would solidify um, with, with, through the use of light. So there are lasers in the printer that solidify the resins. So... Se muestra un primer plano del tanque lleno de resina. Una luz ultravioleta se mueve con precisión en un patrón preestablecido para curar la resina. El proceso de solidificación capa por capa crea formas que se adhieren al brazo que está en el tanque. La forma que adquiere el brazo son estructuras removibles para el objeto impreso. La impresora termina de sacar al brazo fuera del tanque. Para mí, eso fue emocionante porque no fue un proceso de dyeing o usar el cochineal al final, sino que fue realmente integral y esas piezas son sólidas en rojo todo el camino porque el cochineal fue usado durante el proceso de Fotografía de las cuatro vasijas impresas en 3D. A la izquierda está el tallín compuesto por dos partes, la base es de arcilla micacea y la tapa es de resina rosada. A la derecha, en un pequeño pedestal, hay otro recipiente de dos partes. La parte superior es de color rojo oscuro semiopaco, tiene forma de canasta y la boca se extiende hacia afuera. La parte inferior es de un color rosa fuerte liso como forma de caldero. Debajo hay un jarrón o decantador rojo con un patrón inspirado en el diseño damasquino. La superficie tiene una estructura entrelazada que no es del todo sólida. El patrón aparece donde la estructura tiene un relleno. A la izquierda de la obra de Damasco hay otro recipiente impreso en 3D compuesto por dos partes. La superior tiene una textura ondulada que asemeja el de una piña o un cono de pino. La parte inferior es de color rosa y tiene hojas labradas en relieve. The forms of the vessels in the exhibit are inspired by traditional uh, cochineal extraction processes. So we saw some drawings or, or plates that. Illustrated el proceso de harvester la cochineal, colectar los insectos en in basquets, y luego esos basquets se depositaron en un pot que tenía agua cocinada, como manera de obtener la color del insecto. Se muestra un dibujo histórico de un hombre vestido con una túnica blanca con rayas azules y pantalones teñidos con grana cochinilla que raspa con la cola de un cierno, los insectos de la cochinilla de una hoja de nopal. La ilustración muestra el siguiente paso en el proceso de la cosecha de los insectos de la grana cochinilla. Hay una bolsa y dos canastas tejidas. Una canasta está en el suelo y la otra está colocada en un caldero sobre el fuego. Debajo de las canastas hay un comal, un plato liso y plano sobre un fuego. Abajo de este están los tamices. La siguiente ilustración muestra a un hombre que arroja los insectos de la grana cochinilla de la canasta tejida al caldero apoyado sobre el fuego. Un curador coloca las dos partes de la vasija de Virginia juntas sobre una mesa. Ahora podemos apreciar la similitud entre la ilustración del caldero y la canasta y la vasija impresa en 3 d Y así, los que son inspirados por el y metal que la agua Foto del recipiente rojo en forma de jarrón o decantador con el patrón inspirado in el diseño damasquino some of the motifs on the basket like uh, surfaces actually are inspired by like damask wallpaper we found this very beautiful uh, sample of a piece of tapestry from Italy that was made or colored using cochineal. una seda italiana de color intenso y oscuro con un diseño We were interested in not only the historic traditions that you might find in the production of cochineal in Central and South America, but also how it migrated to Europe and how the dye was used completely differently there mapa del comercio mundial de la grana cochinilla esta sigue las antiguas rutas comerciales internacionales que llevan a los puertos más importantes del mundo one of the most exciting outcomes of working with the cochineal in 3d printing for me was realizing that i didn't only have to rely on the material itself in the printer, but I could start to add other materials to that to form new 3D printed composites. And I think that's opened the door to think about how we could add other natural materials that might traditionally be used as dyes into the 3D printing process. And I expect there will probably be many more uh, material experiments that come out of this.